presentan al presidente Abinader las principales recomendaciones para transformar la Policía Nacional. ¿Eh? El grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, coordinado por Servicio Tulio Castaño, por Servio Tulio Castaño, presentó este lunes al presidente Luis Abinader su informe acerca de las condiciones del cuerpo del orden y los cambios necesarios para su mejoría entre los aspectos esenciales que según el documento deben mejorar de forma significativa está un régimen de control especialmente de tipo de externo al que el primer mandatario aseguró que prestarán especial atención para hacerlo efectivo Hola y saludos a todos muy buenas tardes, entonces dice aquí otro de los elementos que consideraron necesarios de atender fue la falta de reestructuración de las compensaciones salariales, salariales, el centralismo excesivo de la actuación policial y la histórica insuficiencia de recursos. Otros indicadores señalados fueron la formación académica y procedimental, procedimental, ay Dios mío, ¿qué es, esto? procedimental es deficiente. Además de un enfoque erróneo y desproporcionado de la fuerza para aplicar el orden a los que se suma la falta de estructuración de perfiles de ingresos y la implementación de cultura al ser, de servicio a la ciudadanía. En otras palabras, lo que aquí Tulio eh, Servio Tulio Castaño Guzmán, eh, que me confundo porque la familia Castaño Guzmán está en todo aquí en este país, es que ellos están dando lo que nosotros hemos denunciado, no solo nosotros los sobrosos, sino eh, muchos programas de televisión, y la propia población, durante muchos años, las deficiencias que ha tenido la Policía Nacional. Eh, aquí dice, bueno, de las compensaciones, las zaraleales, están hablando aquí de un sueldo, ¿verdad?, eh, mucho mejor para los policías. El centralismo excesivo, estamos hablando de que todo obligatoriamente... Hay cosas de la policía que obligatoriamente tienen que pasar por Santo Domingo, cuando no puede ser así, eh, que es la sede, ¿verdad? Allá está la sede central de la policía. Y también, dice aquí, la insuficiencia de recursos. Estamos hablando aquí de que a veces los policías no tienen eh, instrumentos, ¿verdad? Eh, instrumentos para dar servicio a la población en cuanto a lo que es seguridad. No estamos hablando de armas, eh, sino eh, patrulla, motores, eh, mm, eh, uniformes, ¿verdad? Todo es Todo eso... Eh, registro también y también actualizarlo hacia un punto de vista tecnológico, eh, porque no solo es con lápiz y papel que la policía va a tomar los casos, también con eh, con, ah, con, con instrumentos que le permitan recabar eh, evidencia en una investigación por algún hecho que ocurra. Entonces, esto es muy importante lo que ha planteado eh, estas recomendaciones para transformar a la policía. Y esto es muy importante también, la formación académica, que nosotros hablamos de que a veces hay policías de que no llegan ni siquiera al, al bachiller, y esto es muy importante. Eh, y el enfoque erróneo y desproporcionado es, es otra forma de decir que los policías a veces exceden con la gente cuando pues están ahí en medio de un incidente. Y pues eh, conocer lo que es la estructuración de perfiles, ¿verdad? O sea, las personas... Que tienen que entrar a la policía, ¿qué requisitos deben eh, entrar una persona para la Policía Nacional? Así es, hay muchas muchos mecanismos, porque aquí no, se aquí no se implantaba ninguno. No. <risa> aquí no hacían un plan de trabajo con la policía nunca. Cualquiera que se haga ahora va a caer bien. Porque tirando a la policía y ya. La policía con 70 mil generales y ya. No, es el cuerpo del orden, es una institución. Policía, debe haber policía arquitecto, eh, policía ingeniero, policía abogado. Sí, porque es una institución bastante grande con muchos miembros. No tanto es para tirar el tiro ni para meter gente presa. El que quiere estudiar puede ir a... La, a a la fila de, perdón, a la fila de la Policía Nacional. Claro, como médico, usted puede usted no usted no manda en la calle un motor. Si usted va y se pone, porque la gente está errada, los jóvenes ahora mismo. Si usted es profesional, aparte de ser profesional, usted puede estudiar en la Policía Nacional. Si usted vaya y se quiere inscribir, no, yo vengo a estudiar, a usted no lo van a mandar en un motor para la calle o para un cuartel. No, usted va a estudiar Y ahí usted sale hasta primer teniente Me parece que Exacto. Es. es Sale con un rango y con una profesión Segundo teniente que sale Segundo teniente Dice Cali que trabaja aquí con nosotros <risa> El que más come Ese hombre da vergüenza Esa ay, ay, ay. No, Yo tengo los videos Nadie puede hablarme a mí nada De ese señor y, y, y de Aquí a la izquierda mía Ay. Parece que fue sin cenar. Pues bien, supuesto. retomando el tema es, usted no se ría, que usted no fue a la fiesta. Eh, también muchas cosas, también la policía puede implantar cosas para las madres también, que hay mucha policía eh, femenina, eh, cursos, talleres, todo eso. Ahí puede estar la reforma de, de, de la policía, porque no es que usted, le, eh, ah, no, que hay que entrarle a tiro. No, no, no. Las madres que son policías pueden tener su proyecto también. Correcto. Eh, eh, madres que no estudian, pónganse tú, termine su carrera, venga, que se le acerque un superior, que no sea para multarlo. Sino, mire, usted en qué, en qué materia usted quedó, en qué semestre. Mire, vamos a iniciar su proceso. Venga, y con un sueldo bueno. Eh, para mí, para mí, mi opinión, un raso tiene que ganar 30 mil pesos. Con bonos y incentivos, para mí. Y con seguro, ¿eh? Y con una no, no, no, pensión segura ¿no? también. ¿eh? Dos do instituciones aquí que tienen que tener los seguros que cubran en Japón y en China. De la trayadera, Villalona. Dos instituciones se llaman los bomberos y la policía nacional. Y los médicos. Esas tres instituciones tienen que tener un seguro que, si cayeron malo en Brasil, ahí lo atiendan. Que si cayeron malos en Japón, porque son personas que arriesgan su vida para salvar la nuestra. La nuestra la de, la del pueblo. ¿Ya? Y ahora, con el presidente Luis Abinader, está encaminando no que hemos llegado todavía porque caminó camino largo, pero se está viendo una, una luz eh, eh, al final del camino. Eh, ya, se parece como una novela esa: la luz al final del camino. Una novela, los... Sí, que, un se, sí, que se, se le está poniendo atención a todas las instituciones aquí. ¿Tú entiende antes no, antes no sucedía eso. Antes el mundo ay, un miedo a la policía. ¡ay! Todo el mundo en Estados Unidos quiere ser militar. Ah, pero el, militar, el, no, no, el militar viaja en primera clase, se monta primero en el avión. Los beneficios que tiene. En todas las instituciones del gobierno tiene que pasar adelante. Porque un militar no se puede arriesgar su vida ahí. El sueldo ni se diga. Y los beneficios para sus hijos y para todos ni se diga es. Entonces aquí debemos implantar eso. También la defensa civil, todos todo sí, los organismos sí, sí. deben, deben estar por las rayas. Cumplir con todo. La defensa civil ya eso no tiene que ser gratis. No es gratis, todavía no. Ellos sí, pagan... Sí, no, no, ellos, ellos hay voluntarios, pero hay que hacer servicio. Sí. También... Pero que tú vas como voluntario y luego sí. que tú cumples ya con los requisitos. Te, te nombran. Te nombra. ya. Entonces, mi, es, mi, eso mi, es gracias. lo que el país necesita. Aquí hay que dejar de pensar en romo y, y en fiesta y en bebida. Sí, sí. Que sí. eso, aquí unos fiesteos y, y 50 conciertos, vamos a arreglar este país. Sí, lo, los puestos públicos necesitan de más personas. Claro. La, los, la defensa los, bomberos, civil, la Roja, los bomberos, ay Ay, la ay, Policía ay, ay, hay un bombero en Estados Unidos. No, ay, be, cuánto be, Son, son, ¿Son, son, son ricos aquí. Son ricos aquí los bomberos ¿Sí? de Estados Unidos, ricos. Son héroes. Y se respetan. se respetan. Aquí tú le das miedo pas, pasar pues están los están a los bomberos. Tukity, tukity, los bomberos ahí en mío, el chofer Ah, el, sí. De los bomberos. Da, aquí la gente da miedo pasar por donde están los bomberos, le da miedo. Entonces debemos, presidente, debemos, como usted está haciendo, aclarar todas esas instituciones. Aquí no es, en otra institución de gobierno que no se escuchaba, de INAPA. INAPA, sí. INAPA tiempo, ahora que se está escuchando. Se está escuchando porque ahí... Hay... Y está trabajando. sí. No entiende, pues entonces eso es lo que nosotros necesitamos en este país, fuente de trabajo. Sí. ¿Eh? Y, y que las sí. instituciones den confianza a sus que trabajadores se, alo, Que sean atractivas, alo. sobre todo la claro, policías no, Que no. sean atractivas que para, para muchachos que tienen 16, 18 claro, años Claro, no, no, que yo tenga el hijo mío que, es que, Y con 16 a 17, no mira, tú vas para los bomberos Porque los bomberos te, te dan forman, esto, Te forman, te y, y tú puedes jugar pelota también, pero puedes ser bombero Y pero tú puedes, puedes ser pues sí. imagínate, Hay niños que tú le, le mencionas a la policía, se mandan Se mandan En pero, Estados Unidos, te tiran fotos, aquí se le manda es ¿no? lamentablemente mira te voy a decir algo lamentablemente que aquí las instituciones públicas eh, den vergüenza por ejemplo también están los atletas mira cómo viven mira la forma como viven los atletas dominicanos en, en casa cayéndose entonces tú, ¿tú, que un joven, ¿tú crees que son pero que un joven con, con la mente de superación va a querer ser atleta va a querer ser bombero va a querer cuando ve un bombero que que que, que, que anda en un motor y todo ah que eso que lo que humo en la calle no quiere, la juventud lo que quiere, quiere es superarse, por eso vemos que jóvenes como el Alfa, Roche Red, son los que inspiran a la juventud y todo el mundo quiere cantar, porque lamentablemente las instituciones públicas de aquí no dan los beneficios para tú vivir bien, para tú superarte porque como, como yo que vea un bombero, un policía que se levanta a, la, a, la, a las 5 de la mañana a trabajar y anda en un setentica yo quiero esa vida, yo no quiero esa vida, de, de esa, esa monotonía yo quiero ser, tú me entiendes, superarme Quiero yo ser de que, de que, de que, de que, irme a, a correr dique, a etapa, de que al atletismo, a operar atleta, cuando un atleta vive en una casa que tiene que poner 50 cubos para la gotera cuando llueve. Okay. Que no se sabe eh. si llueve adentro. Quiero ser eh. yo Cruz Roja, cuando vienen me, me dan un fuetazo y mm. yo y... ¿Tú me entiendes? El tra trabajo que tú dure el día entero. Okay. Porque un, esa gente todito se levantan a las 5 y a las 4 de la mañana a trabajar. Y no tienen vida de... social, ¿tú me entiendes? Yo entiendo que un policía de aburrido en la calle, tú sabes cómo te miran los policías, las carotas. Entonces, Por eso siempre dicen lamentable. también que la juventud no quiere hacer nada, que la juventud está mala, sí, pero, pero ¿qué que pasa cuando no, no esa es la no cuando no hay motivación y no hay recursos ni lugar a lo que ellos puedan acudir y hacer lo que les gusta y no ven que dentro de la sociedad... Como hemos mencionado, la policía, los bomberos, la Cruz Roja, no encuentran que pueden servir, dar servicio, porque si no lo están recibiendo, ellos entrando saben que no va a ser absolutamente nada. pues entonces, Por eso es que la juventud ahora busca el dinero fácil. Oye, algo. Le gusta el dinero fácil porque no hay, no hay donde ellos puedan conseguirlo y se establezcan. Oye, algo, te voy a poner un ejemplo. Desde que se le arregló el sueldo a los profesores, todo el mundo quiere ser profesor y ahora no yo claro, voy a la, la universidad educación. a estudiar magisterio Exacto, porque el profesor mismo. está ganando 60 mil en una sola tanda, sí, así mismo es. Todo el mundo estudiando, no, no, no había, no había cupo para estudiar en la universidad, porque todo el mundo estaba estudiando magisterio. Sí, es ¿Tú me cierto. entiendes? Porque saludo, después, porque, ¿por qué? Porque empezaron a ver los profesores, los profesores que vivían cerca de mi casa, los vecinos míos, que andaban en Chapi chiquito todo los vestuarios, se ve ahora. No, no, no, las reuniones. De los profesores, no Al, hay un motor. Alta gama No, no espera un motor. Entonces, un, sal un saludo a los, a los muchachos del edificio F de la UAS Recinto San Francisco. Un saludo. A los muchachos. Sí, Entonces, F ahí, hay, ahí, ahí, ahí, te pongo, ahí te pongo un el ejemplo. Deporte. El profesor de deporte. Ah, es tuyo. ¿Cuál es tuyo. <laughs> Soy de la, de la ah, Facultad de, de ahí, Comunicación, de sí. ¿no? Está ah, bien, tú ¿tú bien te saludamos a la gente. Yo quiero estudiar Comunicación tengo que hacer vía para eso. Sí, sí, yo, yo, yo, ¿sí vosotros, lo nosotros, nosotros decimos decimos queremos estudiar Comunicación en ¿sí? la Universidad, sí. Lo malamente, pero que aquí dice que no está esa carrera en San Francisco. ¿Cómo? ¿Cómo llama? La Guapa. Ah, pues sí, vamos allá. sí. yo quiero yo quiero Quiero estudiar Comunicación en la Universidad. <risa> ¿Cuánto, dinero, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto vale esa carrera? No, no, yo, no, no, no, no, No, no, Inscribirse ¿cuánto es? No. Sin rodeo, no, no, no, ¿Eh? La inscripción. Entonces, mensual. Ah, no, pues también no, para allá. No, sí, no pues yo quiero, quiero entrar, pero aquí. Y no, no pueden no, verme duro en el aula, <risa> que yo soy, que, no no, no, no, sabes que me da, me da, me pongo a llorar, me, me aflijo. Si me va de un boche, me lo dejo de WhatsApp. Vamos. <risa> <risa> Pero así, así pusimos el ejemplo de los Mira, yo, yo tenía. Eh, eh, la educación es una cosa tan fuerte que a mí siempre me decían que los profesores son como papás de uno. Eso es ahora que le falta el respeto a los profesores. Y cuando un profesor a mí me daba un boche, yo sentía que me iba a morir. <risa> claro, porque uno tenía como ese respeto. Ahora no habla quieren quién da, si ya, si tú vas a los profesores. Sí. A mí me daban, a mí me daban duro. Sí, pero ya con esto de la, estas recomendaciones ya es tiempo de que con el liderazgo del presidente Abinader espero que sí, pues ya de que la policía cambie para que la gente ya le pueda tener respeto, no le tenga miedo y pues sea atractiva para la juventud, esa para que verdad no no ay que llega la policía vamos no no no no. Así es. Claro, sí. Y, sí.